Hola, eh, mi nombre es John Freddy Gutiérrez, soy de nacionalidad colombiana. Llegué a Euskal Herria hace 21 años y tuve la suerte de encontrarme un trabajo como albañil en el Polideportivo de San Mamés. Y pues desde el minuto uno empezaron los engaños. Eh, nunca pisé el Polideportivo de San Mamés. Me llevaron directamente a Noeta, concretamente al Estadio de la Real Sociedad, el contrato no era ni parecido a lo que me ofrecieron ellos de entrada. Y bueno, a raíz de ahí empezaron a suceder un montón de historias. Tenía que viajar todos los días desde Bilbao a San Sebastián, conducir, llevar los compañeros en unas condiciones bastante precarias. Ya estando en Anoeta, Entró un chico llamado Igor San José, que era del sindicato de ELA. El temor de todos los trabajadores, porque así lo veíamos todos al principio. Hubo un momento en que al último tuve que llamarle a él, él me dejó su tarjeta, llamarle a él a su teléfono y por favor decirle que por favor no se me acercara, porque nos daba miedo. Ahora, ¿por qué le teníamos miedo al sindicato ELA, aún así sabiendo que tenían ellos la razón? porque estaba Igor en la obra, un día sí, un día no, diciéndonos, aconsejándonos, pero claro, cuando tú tienes hipoteca, tienes familia, hijos que mantener y todo, es ese miedo a perder el empleo. Salió una sentencia, nos sindicalizamos, y prácticamente de la noche a la mañana, nuestra vida prácticamente cambió, dio un vuelco del 150%, porque ya empezamos a tener ahora sí una jornada laboral normal de ocho horas, a cobrar, a pasar de 6.50 euros la hora a 16.50. Pasé de tener miedo a haberme sentado en Juntas Generales en Guipúzcoa, con todos los políticos, representando a mis compañeros, donde más de 200 tenían irregularidades en la documentación. A raíz de eso, un compañero mío, Mamadou Dembélé, pudo ir a su país a conocer su hijo con todas las condiciones, regresar, tener su puesto de trabajo. O el tema de Antonio Escandón, que tuvo, le ocurrió un accidente muy grave en Anoeta, se le quería cortar la pierna, y desde el sindicato ELA nos opusimos, se habló con el doctor Cavadas, le operó y hoy en día Antonio Escandón anda fenomenal con su pierna, gracias al sindicato y a la presión que se metió. Lo que quiero decir con todo esto es que hay alternativas y luchar merece la pena. Tenemos que sindicalizarnos, exigir nuestros derechos y que se pueden cambiar las cosas. Si se quiere, se puede.